No sé, se fijaron más en nuestras cámaras y tal, en las linternas, y dijimos que esto pues, nos iban a robar. Entonces, fuimos andando como 5 minutos con todas las cámaras y eso. Conseguimos y... salir. Sí, conseguimos salir, pero por los pelos, tío. ¿Lo habéis visto? ¿Qué, qué? No sabemos qué eran, venía, venía un montón y no, corriendo y chillando y todo. La visita hasta el final, final. Yo sí, no, sí hasta. No, no, nos hemos quedado en maldito. Esto no, no ha ido, nivel. yo sí. No, aquí no tengo que nada. A ver, cuidado, que dicen que hay de culo. Ya, ya, sí, lo sabemos. ¿Cómo se llevan los palos, no? muchos los que me habéis pedido que hiciera una segunda parte de, de los túneles así que he vuelto eh, con BMW J que hemos venido en bici para hacerlo todo un poco más rápido porque por dentro era súper largo incluso por fuera y nada estamos justamente ahora en el primer acceso y como veis eh, lo han tapado completamente incluso han puesto por ahí una chapa de acero con lo que la primera entrada está imposible se va a complicar un poco sois muchos los que me habéis puesto por comentarios de cosas raras que, que habéis visto desde gente que bajaron y dieron como bolsas con lenguas de gatos y perros eh, también hubo gente que me dijo lo de las sectas que incluso gente que les pegaron, les robaron Hace poco me dijeron un comentario de que había gente que iba con destornilladores, incluso con hachas, para asustar a la gente y gastar bromas. Eh, así que es normal que a lo mejor algunos de vosotros hayáis bajado y no hayáis visto nada, como nos pasó a nosotros la primera... Bueno, a mí, cuando bajé la primera vez, que no vi nada. Pero hay que recordar que el riesgo siempre está presente, así que hay que extremar las precauciones. Hay una buena, una buena y una mala noticia. Mala noticia, que está lleno de barro. Pero barro como el otro día. Cuando bajamos la primera vez no había barro. No había nada. La buena es que no hay pisadas, entonces no hay nadie. A mí se me está metiendo barro y me está sonando raro la bici, tío. queríamos llenarnos de barro pero yo creo que al final hemos acabado un poco manchados porque el camino era un poco complicado pero bueno, hemos, estamos ya en una, en una de las bifurcaciones que fuimos la otra vez y aquí por lo menos hay solo, sin barro. Vamos a ver qué zonas hay que estén secas eh, mirando un poco la pendiente hacia donde va el agua y a ver si podemos continuar explorando. Bueno, quiero que veáis un poco cómo está el estado actual de, de la bicicleta, como veis está todo lleno de barro, eh, se me ha metido incluso por los frenos. Esta es una de las intersecciones donde fuimos la otra vez. Y bueno, no vais a ver mucho, pero justamente por aquí el suelo está seco, por lo que podemos andar. Y vamos a ver por dónde vamos. No, esto es todo bajada, ¿eh? Bueno, eh, estamos yendo justamente por el túnel, que es todo recto es cuesta abajo. A lo mejor el, eh, hay agua acumulada abajo, pero no arriba. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos continuar, pero os digo que es súper largo esto. Vale, hemos llegado a... no sabemos qué es esto. Escalando. Bueno, pues nada, esta es la, la primera salida que vemos aquí desde que estamos abajo. está es así que vamos a seguir buscando. Vale, pues hemos venido por un camino que está tapiado, así que vamos a ir por otro porque por aquí no podemos pasar. Es largo. Esto llega a los conductos donde estaba el gato, por ejemplo. estamos aquí en otra intersección el cono señalando hacia allá es por donde hemos venido porque si venimos a esta intersección para saber por qué camino tenemos que tirar el final yo creo que Sí, por la calle, hacia este lado. y ver si hay eh, sí. Sí. o sea tú fijas esto da hacia los edificios ya por aquí tampoco es todo negro una... no ahí se ve el... yo creo que esto ya es el final del túnel hemos venido en bici y no hemos visto todo lo que hemos podido todos los pasillos que estaban abiertos los que estaban tapiados no hemos podido pasar yo creo que este era justamente el último, así que ya vamos a volver porque no hay nada más que ver. Hostia, un salido de mierda. ¿eh? Nos hemos encontrado aquí dentro de esta escalera. No sé qué hará aquí. Bueno, ya es el cuarto día que venimos aquí a, a los túneles estos, para ver si encontramos algo. Y son exactamente ahora mismo las 12 y 12, justamente, o sea, es de noche totalmente. No hay nadie por aquel lado, estamos a tomar por culo. Y vamos a entrar para, para ver si la otra vez recorrimos los túneles con bici en una dirección. Ahora vamos a hacer lo contrario, andando, y esperemos que no haya barro abajo porque sería una putada ya que no tenemos ahora nada para... Para que no nos manchemos, así que vamos para abajo. ¿Estás seco? No. Puta vida, tío. Puta vida, tío. Como habéis podido ver, nos ha costado un poco venir por aquí porque estaba todo lleno de barro. Y es lo que me temía que había barro. Pero bueno, ha llegado un momento en que nos ha dado igual un poco pasarlo, mancharnos y nada, bueno, vamos a, a ver qué vemos por aquí. ¿Cuánto cuestan esas zapatillas? 160 euros. 160 Bueno, ahora le da un toque más urbano. La última vez que vinimos, justamente en esa viga, que es donde estaban las dos chicas que estaban ahí sentadas, que es cuando nos quedamos súper extrañados, o sea, para que os fijéis de dónde estaban. Dios. Bueno, ya hemos llegado a la zona de los túneles, o sea, de donde se bifurcaban los dos y bueno vamos a aprovechar para hacer por aquí alguna fotillo y bueno deciros que el venir aquí ha sido un poco complicado porque estaba lleno de barro de hecho nos hemos llenado todo lleno de mierda pero bueno supongo que para hacer alguna fotillo por aquí estará guapo qué suena ¿tú miras el bicho lo ves? ¡hostia! Es que está lleno de bichos eso eh hola se me ha caído la cámara por segunda vez y se me ha roto, ahora no puedo usar el enfoque, así que voy a ver si la puedo reparar y bueno, hasta aquí la exploración de hoy eh... Si sí, se me ve un poco desenfocado, lo siento, pero es que se me ha caído justamente la cámara mientras estaba haciendo unas fotos y se me ha jodido el enfoque. Si os ha gustado, ya sabéis, eh, sus suscribiros, comentarlo, darle a like, comentar lo que queráis. Y nada, no sé si vendré más días aquí porque ya he venido de noche, de día, en bici, a pie, he explorado todo lo que podía y no he visto nada más. Os dejaré las redes sociales de todas las personas que han estado por aquí durante todos los días, abajo, para que si queréis les echéis un vistazo. Y nada, nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.